Provincia Duarte, Capitán de Navío de la Armada Dominicana. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Que Dios le bendiga y que sea uno de los que forman parte de la provincia de este Gracias por invitar. Doctora, de este lado, Yeryan la Antigua de Le Habla. Buenos días. Sí, buenos, eh, buenos doc días. Doctora, eh, ¿cuál es la situación actual de la provincia Duarte eh, con relación a la pandemia el, del coronavirus? Bueno, yo eh, tengo muy agradecida a Dios porque realmente en estas últimas semanas hemos visto un cambio, una transformación muy significativa en lo que ha sido en los casos que están apareciendo. Tenemos una disminución de los casos nuevos, tenemos disminución de la positividad de la provincia, tenemos cantidad de pacientes ingresados, han que tenemos una semana siete días en fallección de manera que estoy agradecido, sí, porque ha habido una opción especial de Dios para esa provincia, que ha sido evidente, que ha sido manifiesta, y pues, pienso que toda la población percibe también que hay una tranquilidad, una paz, una situación diferente a las semanas anteriores, que ha pues toda la preocupación y más los procesos iniciales de, de, de cuál era la situación que había en la provincia de Duarte. Es una, es una situación muy diferente, pero un principio en que esto no puede ser una causa para que nosotros nos de alguna manera de que es observación. Tenemos que tener de bien seguir con las medidas de aislamiento, la plan, el planteamiento de eficacia, por decirlo a las autoridades, porque es la única forma de que nosotros tengamos ganando la batalla al servicio. Bien, correcto. Do doctora, Bien, Si se pudiera colocar, doctora, eh, porque se estuvo cortando parte de su intervención, si se pudiera colocar quizá en, en un lugar donde haya un poquitico más de señal, oh. se lo agradeceríamos. Eh, tenemos una pregunta de parte de Amado. El doctor Amado sí. José Rosa. Sí, eh, pues, ella me está escuchando. Sí. Ok, la pregunta es si ¿sí ah. tiene salud pública un plan orquestado armado con la finalidad de evitar contagios al momento en que se reabra la economía que fue anunciada por el presidente a partir del miércoles, por lo menos de manera escalonada Perdón, por favor, si pudiera repetir porque no escuché la pregunta Ahora también. Vamos a ver, Amado, la pregunta Ok, sí. la pregunta es la siguiente, ¿tiene salud pública un plan orquestado, armado para evitar el contagio al momento en que se abra la economía que fue anunciada por el presidente a partir del miércoles. La medida que nosotros hemos estado implementando, las estrategia que hemos implementado aquí en la provincia de Duarte han sido distintas, desde el Distrito Nacional y otras provincias, es por todas el municipio de Gran Santo Domingo, con el tema del cerco epidemiológico. Nosotros estamos haciendo visitas casa por casa, estamos identificando casos y contactos en cada una de esas viviendas se está dando un seguimiento domiciliario directamente y se está haciendo desinfección de los hogares. Esas medidas, además de la orientación que realizamos en cada uno de los hogares, son las medidas que la familia debe observar. Entonces, esto es un reto porque es un compromiso más de, de la población, de la ciudadanía, y observar estas medidas, ahora que en cierta medida se va a ir abriendo de manera progresiva la actividad en el país es necesario re, reaf, recrudecer, reafianzar todo lo que es el tema de la orientación en, la, en las casas, en las viviendas. Vamos a hacer entrega de mascarillas en esas viviendas. Ya hoy estamos recibiendo un pedido del Ministerio de salud para entregar mascarillas casa por casa. Yo sé que otros sectores de la sociedad también han estado apoyando en ese sentido y han bueno, estado distribuyendo mascarillas porque es necesario que... En la medida que ya vamos a estar en plan de participación social en esas actividades, por lo menos las actividades económicas, las que observa el uso de la mascarilla en los espacios públicos. En la medida de higiene, si tenemos que de alguna manera seguir conviviendo con el no sabemos hasta qué tiempo. Carolina Medina, desde, el, desde su casa, vía Sky. Carolina. Sí, buenos sí. días. Buenos días, doctora. Eh, una preguntita, eh, de alguna forma se tiene visualizado ya con los datos e informaciones que manejan. El tema de las etapas eh, del COVID, nosotros de alguna forma como que no lo tenemos muy claro en el momento en que nosotros nos encontramos en lo particular. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Yo te escuché, por favor, si pueden... Si no Carolina Medina bien? le pregunta la, la, la situación actual, o sea, ¿en qué fase de la pandemia nos encontramos? Sí, nosotros seguimos en fase 3. Ustedes han visto que es la fase de propagación cuando hay casos de, de circulación comunitaria. No hemos rebasado esa fase. El señor ministro de Salud fijaba que tenemos una curva que en cierta forma es un poco aplanada, pero no debemos mirar las medidas tenemos que tener bienes que hayan adquirido hasta que podamos repasar nuestra fase y entremos definitivamente en la fase de mitigación. Porque si le esa medida, pues puede incrementarse una vez más el número de casos. Aquí es importante más que pensar en qué parte, cuál es la parte que a cada uno de nosotros como ciudadanos nos corresponde así, para cuidar nuestra, salud, nuestra familia y la de progreso. Eh, Francis. Buenos días, doctora. Francis Rodríguez. Días, Nos satisfizo mucho escuchar que por primera vez salud pública, digo yo, porque he estado pidiendo desde el programa que el gobierno ha debido de hacer una política de distribución de mascarillas por el costo que está teniendo esta porque se ha convertido en un gran negocio. ¿Desde cuándo empezará la población a recibir las mascarillas que es un elemento fundamental para la, evitar la propagación? Nosotros estamos recibiendo esas mascarillas en el día de hoy. En inmediato, en todas las visitas que tenemos, tenemos equipo, 10 equipos trabajando en diferentes eh, sectores que se van distribuyendo las mascarillas. Y es la realidad lo que usted dice: muchas personas no tienen la capacidad adquisitiva para estar eh, comprando mascarillas y re, eh, eh, teniendo la cantidad de mascarillas suficiente. Así que vamos a seguir distribuyendo mascarillas. Esperamos, porque yo sé que la oficina senatorial aquí también distribuyó, que todo esto centro lo haga, porque sabemos que no es probable. algunas pueden desinfectarse de alguna manera con calor húmedo y eso, pero lo ideal es que podamos suplir mascarillas con regularidad para que las personas pues, se estén eh, y ir Muchísimas gracias, doctora. Por mi parte, Fulvio Ureña, preguntarle. Ya estamos prácticamente 70 días que entró el primer caso aquí a San Francisco de Macorís y que hubo la circulación comunitaria, que usted dice que todavía estamos en esa fase. ¿Cuándo podremos alcanzar la tan anhelada inmunidad comunitaria en nuestra provincia? Bueno, esos es indicadores decirte... porque hay un el número de casos Hay una, una ...una información que se está recusando. Ustedes han oído hablar del centro de información Césico y que, que conduce el Ministerio de Defensa y que está manejando toda esa información y se están estableciendo esos análisis epidemiológicos de, también en el país. Así que esperamos que con la ayuda de la población, pues, cada uno observando esta pérdida, pues, podamos ir disminuyendo. Aquí ya es evidente la disminución de casos en San Francisco de Macorís, de casos nuevos, o sea, de incidencia de casos nuevos. Sí. Do, doctora, eh, mucha gente ha especulado con relación a, a la razón de por qué se ha logrado reducir el número de casos eh, en... Y básicamente de personas ingresadas en los hospitales se ha dicho eh, que parte es, eh, si se quiere, hasta el estilo de vida eh, y la forma de, del dominicano eh, y no así una, una función o una, una labor de, de las autoridades. ¿Qué tiene usted para decirnos con relación a esto usted que es especialista en el área? Bueno, para mí lo primero es la mano de Dios. Yo soy creyente en Dios y creo y siempre hemos de tenemos que dar para que el Señor bendiga nuestra nación y que esta situación transformada en que Ahora, nosotros como humanos tenemos que hacer la parte que nos corresponde, no guardar las medidas bien. Hemos hecho un esfuerzo con todas las autoridades y hemos visto que la población lentamente ha ido cambiando estas actitudes. Yo una semana atrás me, me sorprendía de ver a la gente sin estaría en la calle eh, usándola correctamente. Entonces hay que empatizar mucho el tema de la orientación de la función a las personas. Se hace por todos los medios masivos de comunicación, a veces la gente pues, no observa las medidas de la manera adecuada. Y hay un trabajo importante que se ha hecho en el área de salud, todo el personal de salud está dedicado con una gran entrega y dedicación en todo este trabajo. No solamente el equipo de la Dirección de, la de Salud que, y todo el equipo que está haciendo visitas domiciliarias, día a día, casa por casa, con los médicos del Ministerio de Defensa, la FUMAP, que son las unidades de atención primaria, y también la mejoría de la calidad de la atención en el hospitalario. Yo me siento muy satisfecha con el trabajo que hace la el San Vicente de Paul y también los centros médicos privados han estado trabajando pacientes. Tenemos una comunicación permanente, tenemos reportes incluidos diariamente de la petición y tratamos oportunamente, pues, o suplir las pruebas que se necesiten y los suficiente a los pacientes con función de que se disminuya esa sal de calidad. Así que estamos agradecidos de Dios por lo que se ha venido haciendo a la provincia. Eh, doctora, Francis Rodríguez Nueva Vez, sí. hay algo que tuvimos desde el inicio como lugar de aislamiento, Aguayo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál ha sido eh, eh, el manejo que se le ha dado periódico? Porque hemos visto la semana pasada un video que transcurrió varios días de quejas de un cierto abandono o de no o particularmente de un tiempo muy prolongado sin que nadie le diga nada. Sí, déjeme explicar. Aguayo es un sitio ideal para las personas que no tienen capacidad en sus lugares de guardar el aislamiento de la manera correcta. Otro, por su cuestión, tiene que salir a las calles. Hay personas que no guardan el aislamiento. Regal y Aguayo ha sido el lugar ideal para que yo guardar ese aislamiento con una supervisión médica diaria, porque hay un equipo médico de las Fuerzas Armadas que permanece y está dando seguimiento a los casos. Allí ellos tienen la alimentación diariamente. Ahora, hay una cosa natural que tenemos que pensar. Yo digo, las personas que están aún guardando el aislamiento en sus casas, pues, se sienten desesperados y las personas que no salen a la calle. Mucho más que en un lugar fuera del seno de su familia, donde tiene que estar aguardando tiempo con las pruebas. Se ha dado una situación con el retraso de recibir los resultados de las pruebas, porque son tramitadas por el Deporte Nacional y se debe imaginar la cantidad de pruebas que tiene que procesar diariamente la Laboratorio Nacional con la situación de todo el país. Sin embargo, ellos han introducido una tecnología que ha permitido se estén ahora contestando alrededor de tres pruebas diarias. Ya estamos recibiendo con mayor fluidez las pruebas la, del la, Laboratorio Nacional, prácticamente interviarias. De hecho, de las personas que estaban en Aguayo, desde allí, hace tres días, ya eh, fueron recuperadas y se fueron despejados en sus hogares. Solamente tenemos 15 personas en Aguayo en este momento y eso tenemos aquí, porque hay personas sí. mayores de edad, algunos que tienen dificultades de diabetes, y no queremos que las casas eh, y que pueda tener una complicación, porque aquí tenemos una supervisión médica y unas autoridades que van a complicar eso. Hay personas que han hecho críticas, por eso que estaba encabezando uno de esos videos, eh, fue despachado a su hogar y ahora sí que volver a su calle porque parece que está todo no <risa> <risa> todo. Bueno, no me eh, digas. Tuvo que volver, después que... Bueno, amado José Rosa, ¿alguna pregunta para la doctora Valerie Sánchez? Carolina. No está bien, creo Do, que ha aclarado muchísimas doctora, dudas. De doctora. Bien, entonces de, de mi parte por último, eh, ¿está haciendo Salud Pública o qué van a hacer de ahora en adelante con los grupos de personas que se aglomeran en las esquinas? Por ejemplo, ayer eh, yo estuve eh, chequeando la ciudad y pude ver incluso hasta celebración <ríe> de cumpleaños ya de manera abierta y gente sin mascarilla y, y, y, y, mucha gente las y, y piscina, y piscina y la gente incluso bebiendo eh, alcohol, tomando alcohol en las esquinas, ¿qué vamos a hacer con relación a todo eso? Bueno, ha sido difícil, no solamente en todas partes del país, sobre todo en los barrios se ha dado con mayor frecuencia a veces en otros de la sociedad pues se ha guardado más el aislamiento, pero en esta parte pues tenemos el apoyo de las organizaciones de seguridad, de la Policía Nacional, sobre todo para con ese parto y que la persona cumpla con el toque que como costo, cumpla con el examen. En el caso, por ejemplo, de pacientes positivos que están aislados, nosotros tenemos conocimiento de que la persona no guarde el examen. Entonces, ahí nosotros hacemos decisiones específicas y hacemos una, una decisión de entrar a la cárcel aguayo o de alguna manera garantizar el enfermedad. Hay un elemento importante que queremos que señalar, aprovechar esta pregunta para que no? que hemos estado, que iniciamos en el barco 27 de febrero, los comités comunitarios de apoyo a, los, COVID, a, a la lucha contra el COVID, integrado por la Junta de Vecinos, por la los Padres y Amigos de por la las iglesias católicas y en torno al la estructura de la, la, la unidad de atención para la salud. De manera que la comunidad no, no solamente la educación de la, de la población de esa área geográfica que le corresponde, sino que también está vigilando de que las personas con el tratamiento Que estén alerta para nosotros. Y, pues, oportunamente cualquier persona con sintomatología para que nosotros pues y meternos a lo físico como si podamos intervenir en eh, esta vivienda y esa y esa esa persona, ese paciente con la oportunidad. Así que esperamos a la de la población para que esta cosa como ustedes como medio de comunicación, empatizar en eso, en eso. no es posible que las personas esté en la calle y eh, como si estuviesen quebrando y no entendiendo la sociedad de la situación que hemos estado viviendo todo el este tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por usted disponer de su tiempo y compartir con nosotros en De Mañana. Estuvimos conversando vía telefónica con la doctora Valery Sánchez, la encargada de salud de la provincia Duarte. Ahora, de inmediato, tenemos una noticia que nos ha llegado a nuestro canal. Que nos ha llegado aquí a nuestro programa. Yerjan, ¿de qué se trata? Sí, así es, Miren, de último eh, minuto, Lamentable informar y agradecer a la doctora Valery Sánchez por su participación. Eh, bueno, una mujer, ¿verdad? Acaba de ser ultimada aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, en la carpeta mía, muchacho, acaba de llegar el video eh, de esta situación. Bueno, eh, Sifora Ten, o Sifora, ¿verdad? Es residente en el Laurel 35, 35 años de edad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 a nuestros amigos televidentes sobre la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la reducción del toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana, de lunes a sábado? Escríbanos a través del WhatsApp y es importante para nosotros escuchar eh, su punto de vista, leer su punto de para vista mí, de inmediato. Para mí eso va a causar un desenfreno. Bueno, dos horas más a las 7, ¿verdad? Sí. Y una hora menos que es a las 5 de la mañana. Está dando oportunidad a la parte laboral para que regrese sí, a su casa. Sí. Vamos a escuchar nuestros amigos de WhatsApp. Bueno, tenemos que el, el 7020, ahí en el WhatsApp, dice, Buenos días, equipo de mañana, soy Beatriz. La persona que mandó el recibo de la luz, hablo de este número, el mío, bueno, se dañó. Me llamaron el viernes, sí. Eh, eh,